Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project, dale like, porque si no te voy a enviar a mi perra a que le dé like. Ella que piensa. Sí, dale like. A mí me gusta mucho también la pulserita. Vamos a cocinar, ¿vale? Te he pillado, tío. Otra vez. Otra vez sin darle like al vídeo. Sin comentar. Sin compartir. De verdad, tío. Y encima tienes las membresías. Boss, big boss y final boss project. ¿A qué esperas? Bueno, ok. El arrocito que ya conocéis cómo funciona el truquito. Si no lo sabéis de qué va el tema, que sepáis que tenéis un vídeo en el canal donde lo explica. ¿Vale? Hago repaso para los que se incorporan ahora. Arroz, agua a partes compensadas. Un poco de sal y pimentado al gusto y la que te vas. Recomiendo ir mezclando si no se pega el arroz. Vamos a hacer unos calamarcillos. Entonces, estos calamarcillos simplemente lo que vamos a hacer algo sencillito. Vale, tan fácil como calentamos la olla. Entonces, ¿qué pasa? Estos calabarcillos llevan mucha agua. No me gusta que lleven tanta agua. Entonces, lo que yo hago normalmente es. para que no des. ¿Vale? Yo no los tendría que haber descongelado ¿Vale? Entonces, ponemos calabarcillos. y ponemos agua. recordar cita, Ana. No es más. ¿Cómo es? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Menos ensucia, exacto, pues eso. Acordaros de eso porque es muy importante. Eso pues lo decía tu madre. Correcto, decía mi madre. No, lo dice mi madre. Está lo bien. dice, perdón. Lo dice tu madre. Entonces, ponemos esto y así se van haciendo, ¿vale? Cuando rebaje, ¿vale? Lo que haremos con esto es poner. Aquí eh, yo pondría una ave creme. Y si no, pues, eh, pues podríamos hacer un revuelto, por ejemplo, con garbanzos. Pero con el arroz ya será suficiente. Lo digo porque estoy como una foca, estoy casi en 100 kilos y como siga comiendo así, pues tararín que te vi, tararín que te vi. Hablamos de estadísticas chicos, hemos llegado 8K, estamos 14.000, en TikTok estamos creciendo mucho, en Twitter estamos creciendo mucho y todas gracias a vosotros. Te hemos regalado 140, no, 160 euros para el tratamiento de MTR, electro, Electroestimulación Magnética Transgenal Repetitiva, que ya sabéis cómo funciona. Tenemos la web en Yo os animo a que deis like y que comentéis vuestras cosas. Y estamos metiéndole mucho más chichas, así que vamos a por ello. Eh, y sin más, bueno, esto yo lo voy a ir a cocer. Eh, ya luego os dejaré un mini vídeo al final. Eh, simplemente deciros que os quiero mucho y que gracias por todo el apoyo. Si os quiero. Vale. Pues esto ya está, mira qué colorcito más bonito que tiene. ¿Vale? Cogeremos ahora el arroz, que también está, que las arroceras, estas, tengo que decir, que fue descubrirlas y son una maravilla, porque deja el arroz hecho, hecho y no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Pues eso, le he puesto un poco de sal y pimienta al, a los calamarcitos, ¿Sí? ¿vale? Que tienen una pinta que mm, te mueres. El arrocito que se hace solo, entonces lo mezclamos todo bien, bien, bien, bien, bien. Y lo bueno, es que esto es y, súper saludable. Y, y, ¿Y quién se va a comer tres cuartas partes de esto? Yo. <risa> y, yo, yo también. y yo también. Muy a escuchar, mi humanos, darle like, compartir. Nada. Pues vamos a escribir el Sí. Y que nada, que comer sano no tiene por qué ser aburrido. Eh, que también puede formar parte de vuestra terapia de recuperación eh, Y que nada, que cualquier cosa que queráis comentar Estamos aquí para ello, de dejarlo en comentarios Darle un buen like, que veamos que os gustan todos estos tipos de contenido que os traemos Y que os queremos un montón Ya está, feliz lunes y que paséis muy buena semana Nos dejamos con este platazo Hola, ¡Hasta luego! y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como la trucha al trucho y recordar ser felices porque la vida puede ser maravillosa un abrazo y hasta y la próxima, próxima. eh, espera el corazón, el corazón ay, ay, cómo me gusta el corazón ay, no, el corazón